Eh, y donde nos habíamos quedado la última vez en el capítulo 7 versículo 25 el versículo dice así entramos ya en el meollo del, del discurso para no perder el tiempo decían entonces unos de Jerusalén no es este a quien buscan para matarle este discurso entra de manera eh, intrapendente debido a a que Jesús está en la fiesta y esté enseñando tranquilamente. Vemos que en el versículo anterior Jesús habla acerca del justo juicio, habla de la ley de Moisés y bueno. Entonces la gente comienza a preguntarse, pero aquí tenemos que hacer un alto. Y preguntarnos quiénes son las personas que están hablando en el versículo 25 y en el versículo 26. ¿Quiénes son? Si vemos detenidamente que cuando se habla del, del pueblo, del vulgo, podríamos decir, siempre se habla con un verso del tipo murmuraban, comentaban o en silencio para no afectar a tal o para que no eh, los cataloguen como a. Por ejemplo, por temor a los judíos. Cuando vemos esos términos, se está hablando del pueblo, del vulgo. Pero en este versículo 25, son unas personas precisas las que están hablando. Y no son nada más y nada menos que los fariseos. Porque en el versículo 36, siempre en el mismo capítulo... Vemos la revelación O sea, vemos eh, que el mismo autor Nos muestra que son los mismos eh, Fariseos Los que estaban hablando En contra de Jesús O que lo que están comentando aquí Ahora vayamos a ver eh, Por qué el autor vio tan sensato Poner este discurso En este capítulo Versículo 26 Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el cristo entonces para nosotros cuando leemos y vemos esta palabra gobernantes se nos viene directamente a la cabeza que están hablando de los romanos o de los reyes pero no es así hay una persona en la palabra siempre aquí en el en el Evangelio de Juan, a la cual se le da este título de gobernante. Y es nada más y nada menos que a Nicodemo. ¿Cómo lo describe la palabra? Mejor dicho, ¿cómo lo describe la traducción de Reina Valera o la traducción en español? Un principal entre los judíos. Pero el texto, perdón, el texto griego lo describe de otra manera. Describe como arconte, gobernador, no una persona importante, sino uno que gobierna. Arcon en griego, en este caso es plural arcontes. Vemos que es dicho de esa manera, y podemos sacar dos conclusiones: primero que. Nicodemo no era uno, uno más, y que Jesús no era seguido por tontitos, pueblerinos, pescadores, no. Y que aquí los gobernantes, se está hablando de toda la casta. Estamos hablando de Sanedrín, del Consejo de Ancianos, de los grandes maestros, estamos hablando de ellos. Entonces, por eso aquí los que comentan, que saben cómo, cómo está, cómo es eh, la jerarquía en el pueblo de Israel, comenten y dicen, acaso los gobernantes comprendieron que él es el Cristo, pero ellos no lo hacen en buena gana, no lo hacen con, eh, cómo decirlo, con buena voluntad acerca de Cristo, porque el siguiente comentario, la, el siguiente versículo del 27 en adelante Describe esa antipatía contra la persona de Cristo. Veamos. Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces es aquí donde vemos el ataque directo a la persona de Cristo. Porque eh, están siendo explícitos. Nosotros sabemos quién es este. Sabemos lo que hace, ya diciendo esto están desacreditando a la persona de Cristo y peor aún están mintiendo al decir que nadie sabe de dónde va a venir el Cristo. Entonces uno se hace una pregunta, dice, ¿ma el Antiguo Testamento no dice de dónde va a venir el Cristo. El Antiguo Testamento describe todo. Eso es lo raro. Y eso es lo, lo, lo malo, la maldad que había en el corazón de estas personas que hablaban. ¿Por qué? Porque para desacreditar la persona de Cristo, porque eso no es que estaban hablando así, estaban hablando bajito, lo estaba hablando delante de otros maestros, delante de otras personas. Y decían, nadie sabe de dónde vendrá. Es mentira, el Antiguo Testamento decía de dónde iba a venir Cristo. Entonces, ¿por qué estos, estos personajes hablaban de esa manera? Y lo repito una vez más, era para desacreditar a la persona de Cristo. Y peor aún, yendo en contra de, los, de las Sagradas Escrituras. Jesús dice, enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde vengo, cumpliendo la Escritura. Y no he venido de mí mismo. Si no. Eh, no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero. A quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco. Porque de él procedo. Y él me envió. Una nota revelatoria. Muy importante. De las palabras de Cristo. Y para nosotros. Para comprender más el evangelio de Juan. Para comprender la persona de Cristo. Es que no es que. El Padre nos presenta a Cristo, sino que es al revés. Es Cristo quien nos presenta, el Padre. Porque el mismo Jesús dice, nadie le ha oído, nadie le ha visto, Él nunca ha hablado. Nadie ha oído su voz. Y Jesús aclara esto. Muchas personas pueden dar las interpretaciones que quieran, pero el texto es claro. Porque si no Jesús miente, entonces si Jesús miente, pues bueno, entonces ya hay un gran problema. Y es aquí que ellos dicen que ellos procura, procuraban prenderle, pero ninguno le echó, le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud, ahora entramos al pueblo, creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que este. Y, este, y estas personas a las que están hablando es el pueblo que se percata, que tiene una, que, que ven la, la persona de Cristo. Ven al Señor, o sea, se dan cuenta que, que no es posible que haya otro que pueda hacer más cosas o que hable cosas superiores. Y ahí sí, <ríe> eh, la, la, el, el mensaje es sencillo. Pero muchas veces lo que nos bloquea para comprenderlo son nuestras percepciones, nuestras intuiciones y la más peligrosa de todas nuestras interpretaciones. El texto habla claro, nadie tiene que estar haciendo eh, cosas raras, solamente ir al texto, profundizarse en el texto y hacer preguntas más, mejor, es más hacer mejores preguntas Hacerse muchas preguntas antes que estar dando respuestas vacías o respuestas antibíblicas. Un saludo a todos. Que Dios les bendiga.